Bueno, buenos días a todos de, de nuevo. Estamos hoy, en, hoy es, ya se me confunden los días, es martes, día 14 de abril, son las 10 de la mañana. Y tenemos de nuevo a uno de nuestros profesores fijos, que es Nicolás Robinson García, que ya sabéis bien que está de Curie en la Universidad de, de Dell. Y bueno, hace poco, más o menos, ya no recuerdo, creo que fue en, en septiembre, hicimos una, una jornada con investigadores de la universidad orientada sobre todo a, a dar los guías con investigadores acreditados, con investigadores con un currículum, para que os dieran guías sobre, sobre cómo actuar en la edad de, de la lectura de la tesis doctoral, sobre todo en términos de publicación, organización, estancia. Y Nico nos dio precisamente la... La, ...un curso, una, una conferencia sobre estancias de investigación... ...porque como ya sabéis, él tiene bastante bastante experiencia de, de, en este asunto... ...ya que tiene él tiene un currículum y una actividad investigadora... ...bastante internacional, bastante bastante internacional... ...está muy metido dentro de, de la comunidad científica... ...del ámbito de, de la bibliometría y de la evaluación de, de, de la ciencia... ...ha estado en... ...¿cómo era ni cuando estaba? Nunca me acuerdo... ...en Ingenio, en, en, en Valencia... ¿En Ingenio, en Valencia? Sí... Luego en Georgia Tech, en la Escuela de Política Pública, y ahora en, en Matemática y ahora en, la en, de, en la Universidad de Dartmouth. De o sea que eres un Willy Fox, eh, un investigador con, con el perfil que tiene ahora, de, con mucha movilidad internacional, con muchas colaboraciones internacionales y con muchas publicaciones internacionales. Y bueno, en esta, en esta conferencia, cuando yo invité a Nico originalmente, pues quería que os diera su, su visión y su experiencia desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista de que tenemos que publicar mucho, ya lo sabemos. Y tenemos que colaborar internacionalmente, también lo sabemos. sino que os diera las claves un poco de cómo tenéis que trabajar en equipo, cuáles son los problemas administrativos que vais a encontrar, en fin, cuál es la idiosincrasia, cómo tenéis que adaptar la idiosincrasia de los países a los que, a, a que vais, ese tipo de cuestiones que se escapan un poco más a, a las cuestiones más, más, más formales. Y bueno, Nico, pues muchísimas gracias por participar de, de nuevo, ¿vale? Y te voy a dejar, como siempre, ya el micro en, en tu poder. Un abrazo muy fuerte. Muy bien. Un abrazo. Venga, pues voy a compartiros la presentación. Voy aquí a cambiar a Dani. Eh, una ventana. A ver, compartir ahora. Ok, creo que ya veis la, la pantalla la presentación. Eh, bueno, esta es la presentación, efectivamente, mira, ahí tenéis la fecha, en finales de noviembre que hice para, para esta jornada de, de motivados que organizó Dani y, y la idea un poco es contaros eh, un poco la misma filosofía que la semana pasada, contaros un poco cuáles han sido las cosas, los distintos eh, pros y contras que, y, y consejos, digamos, que yo doy a, a partir de, de la experiencia que yo he tenido Es decir, que siempre es una cosa bastante personal por lo cual no siempre es extrapolable a todos los ámbitos, ¿vale? Tenerlo hecho bastante en cuenta, pero, pero en fin, yo he intentado generalizar y, y, dar, y dar consejos sobre cosas que yo no sabía o que no me planteé mucho y que he ido aprendiendo un poco a base de palos con la idea de que vosotros no tengáis que, que pasar por ese proceso. Eh, yo hice mi tesis en Granada, hice mi estancia predoctoral de tres meses en la Universidad de Leiden, en, en, en Holanda. Eh, luego hice mi... mi Luego, bueno, esa fue mi primera estancia. Eh, estancias como tal, he hecho dos, lo que pasa es que luego he ido pues, rotando por muchos sitios. ¿no? Estuve en, en Valencia con mi Juan de la Cierva y allí, como ya en mi etapa postdoctoral, hice una estancia a, a Estados Unidos, a Georgia Tech. Y, y luego ya me contrataron y estuve trabajando allí durante un tiempo, antes de pasar a, a donde estoy ahora. ¿no? Eso es un poco para daros una especie de, de overview, digamos, de, de cuál es mi recorrido esto ¿no? en, bueno esto era simplemente para presentarme pero yo creo que eso no hace falta como he organizado la presentación esta eh, básicamente en cuatro partes eh, y la que la que voy a incidir sobre todo va a ser la parte de los preparativos porque yo creo que esa es la más la más importante o al menos la más la que podemos la que la que nosotros tenemos más mano, digamos porque luego las cosas que suceden cuando estamos de distancia pues como que las vamos sorteando conforme vienen no pero lo importante es que ya vayamos con cierta mentalidad ...y con cierta predisposición a, a, a lo que pueda venir, ¿no? Primero quiero hablar un poco sobre la idea de, la, de, de por qué tenemos que hacer una estancia... ...cuál es la filosofía que hay detrás de esto... Eh, ...por qué es importante... Eh, ...más allá de por qué tenemos que hacerlo, ¿no? Básicamente, esto al principio era una recomendación que una persona hiciera una estancia... ...pero ahora con los procesos de evaluación, sobre todo si quieres pedir, seguir pidiendo becas y contratos en el futuro... Eh, es prácticamente un requisito indispensable hacer una estancia de, tanto predoctoral como luego en la, la etapa post-2. Eh, la idea detrás de todo esto es que se pretende internacionalizar al investigador español. Se, se pretende intentar involucrarlo ya desde, desde, los, desde las fases más iniciales en la comunidad internacional. Eh, y que, sea, ...y que esté al tanto de los problemas y de las cuestiones que se están tratando a nivel internacional... ...y sea parte, digamos, de, de, de estas conversaciones y de estas discusiones. Porque, sobre todo en el estado en el, en el periodo en el que nos encontramos, en el que hay un salto generacional bastante importante... Eh, ...donde nuestros maestros, digamos, no tienen ese nivel de internacionalización que tenemos los que venimos de, de, de más abajo... ...la idea es que nosotros seamos los que impulsemos esa internacionalización con nuestros contactos, con las redes que nosotros estamos creando... Eh, para impulsar la colaboración internacional eh, y, y poder impulsar redes de colaboración a nivel nacional con otros países. Eso, digamos, sería a nivel macro, eh, a nivel, digamos, personal vuestro, porque es importante que vosotros específicamente hagáis una estancia. Pues básicamente os va a servir para establecer redes de colaboración, va a ser la primera vez que vaya a colaborar, sobre todo aquellos que sois doctorando, eh, fuera del ámbito de vuestro nicho, de vuestro pequeño nido, con vuestro grupo de investigación y vuestro director, va a ser la primera vez que os vaya a enfrentar al mundo exterior, por así decirlo. Eh, y eso os va a permitir eh, ganar muchas destrezas y habilidades que tal vez no tengáis, ¿no? Porque vais a tener que trabajar con gente que trabaja de manera necesariamente del mismo modo al que vosotros estáis acostumbrados, y vais a tener que adaptaros a diferentes escenarios. Al mismo tiempo, eh, la colaboración, y la estancia de inversión también sirve para a nuevos recursos e infraestructuras a los que tal vez vosotros no tengáis acceso. En el ámbito de las ciencias humanas sucede, aunque en menor grado, pero en otros ámbitos esto es el motivo principal para hacer una estancia. Me voy a tal sitio porque allí tienen tal aparato, en el laboratorio está equipado con tal historia, o puedo acceder a tal set de datos al cual no tengo acceso aquí y puede marcar la idea en la tesis que yo vaya a hacer en el futuro, ¿no? Por otra parte, eh, y esta es, digamos, la parte más invisible de las estancias, eh, sirven para conocer un poco lo que se está cociendo en otros sitios, ¿vale? Al final, eh, uno se da cuenta de que estos son colegios invisibles, donde hay mucha gente que habla de manera intensiva unos con otros, que pequeños, pequeños grupos que, que, que no son visibles al, mismo, eh, al ojo de, externo, de gente que está comunicándose constantemente entre ellos y que están siempre por delante de lo que están publicando. Entonces, el hacer una estancia de investigación os va a permitir establecer vuestro propio colegio invisible para poder ver lo que está dando en otros sitio y eso os va a permitir diseñar vuestra carrera de una manera mucho más técnica y más hábil, ¿no? Eh, porque ya vais antes de lo que se está publicando, ya vais a saber lo que se está haciendo incluso antes de, de que se publique. Y por último, y tal vez lo, más, lo esencial, digamos, de cara a la galería, es que vaya a empezar a crear una reputación. Va a ser la primera vez que mucha gente va a oír vuestro nombre y os va a poner cara sobre todo si todavía no habéis involucrado en, el congreso, en, en asistir a congresos y conferencias y tal, va a ser la primera vez que vayáis a estar expuesto, eh, que gente diferente a la de vuestro entorno os va a escuchar y se va a formar una idea de vuestras capacidades y de qué tipo de personas sois. ¿vale? Yo diré que hay un doctorado y no tan senior y, y, y por mi experiencia propia cada vez uno empieza a valorar más, incluso al, pequeño al joven doctorando que viene con grandes ideas y al que le ve cierto potencial a una persona que lleva ya mucho recorrido, pero que a la vez que ya está un poco ya remolque de otros ¿no? Entonces, este tipo de gente suele ser bastante bien valorada, y a pesar de no tener casi publicaciones y tal, eh, algunos consiguen tener una reputación bastante, bastante alta ya desde, desde eh, una etapa muy, eh, desde una etapa eh, inicial, ¿no?, de su carrera investigadora. Eh, bueno, este gráfico siempre me gusta ponerlo, este gráfico habla sobre las tres carreras de los investigadores, es una especie de marco teórico sobre lo que es la carrera investigadora que desarrollaron dos sociólogos alemanes y bueno, esto es lo que yo voy a contar aquí, una, una reducción bastante simplista de lo que ellos proponen, pero básicamente ellos hablan de que los investigadores realmente lo que están haciendo son tres carreras a la vez, ¿vale? Están intentando avanzar en tres carreras que están interconectadas la una con la otra y que sería lo que dan lugar a la carrera pues, del científico normal, pero que tienen que jugar, digamos, en tres partidos a la vez. El primero es la carrera universitaria, que tiene que ver con el trabajo, básicamente, con tu desarrollo dentro de la institución y de tu desarrollo como profesional. Empiezas como doctorando, postdoc, luego ayudante doctor en el caso español, hasta que llega a catedrático y tal. Es decir, está muy relacionada con el estatus académico. Luego está la carrera científica, que tiene que ver con cómo avanzáis en vuestras en vuestra líneas de investigación, el progreso que hacéis, el prestigio que ganáis con las lo, con publicaciones que hacéis, ¿vale? Y eh, eh, la carrera académica, eh, ellos también la community career, como carrera comunitaria, que tiene que ver con la reputación y el prestigio dentro de la comunidad. Y esto tiene que ver no con la comunidad universitaria, sino con la comunidad científica, ¿vale? Esto tiene que ver con la gente de vuestro área en, eh, a nivel mundial. Entonces, estas tres carreras, teóricamente, deberían de ir a la par, a la par, lo cierto es que a veces hay distancia. o sea, alguien puede tener una gran carrera, una brillante carrera científica y que nadie lo conozca porque no va a los sitios, por lo cual tener una carrera académica bastante bastante eh, irrelevante. Eh, del mismo modo que uno puede tener una fantástica carrera científica, ser considerado eh, eh, como un investigador altamente prestigioso y sin embargo tener una trayectoria laboral pobre en el sentido de que no consiga eh, alcanzar el estatus que en teoría debería de ir acompañándole de acuerdo con las otras dos carreras. ¿no? Estas son divergencias que pueden existir, pero teóricamente todo esto debería de funcionar. Y la idea, la idea detrás de las estancias de investigación y de todo este tipo de políticas que os empujan a trabajar en otros sitios, es que mejorando vuestra carrera académica, eh, consiguiendo reputación, prestigio y entrando en estas redes, eh, vaya a poder nutrir tanto vuestra carrera universitaria como vuestra carrera científica. La carrera científica porque vaya a poder trabajar con otra gente y poder eh, formar parte de estas redes invisibles que os comentaba, estando al tanto de lo que se está cociendo y poder diseñar planes de investigación más ambiciosos. Y por otra parte, porque si, bueno, si estas dos cosas van bien, en teoría vuestra carrera universitaria viene, eh, de, de verse, verse mejorada ¿no? y por eso precisamente el de, estar en, de hacer estancias de investigación y todo este tipo de cosas, son cosas que se consideran como criterios en los procesos de evaluación eh, para Juanes de la Cierva, Ramón y Cajal, etc. ¿Vale? Eh, ¿Esto qué significa? Y un poco lo que os quiero trasladar con todo esto es que no debemos de tomarnos las estancias como menos no se trata de irnos a, a Portugal, bien cerquita de casa, lo más cercano posible, en Portugal porque es el que pilla más cerca, no porque por nada en otra, si Portugal es el sitio de referencia para nuestro ámbito perfecto, pero no se trata de si aquí al lado pasar los tres meses como sea y volverse y ya está, y poder tener el papelito y listo, sino de aprovechar esos tres meses o seis meses o el tiempo que se quiera estar para realmente eh, mejorar vuestra carrera investigadora. Y ya os digo que desde mi, desde mi propia experiencia en las estancias han sido elementos cruciales para mi propia carrera, ¿vale? Entonces yo estoy hablando en DELF básicamente porque me fui de estancia predoctoral y estoy colaborando con la misma gente con la que empecé a colaborar en mi estancia predoctoral y en Estados Unidos pues ya os cuento como os comentaba antes fui hice mi estancia acabé pasando durante, durante un año y sigo colaborando con ellos es decir que según cómo se tome esto incluso y a veces puede que salga mal y ya está no pasa nada pero puede salir también muy bien entonces conviene y es recomendable invertir en en, en este tipo de cuestiones vale bueno, entonces vamos a pasar al primer bloque, que sería un poco los preparativos, qué cosas hacer antes de esa estancia o, incluso, eh, cuando estamos pensando en, en, qué, en, en hacer una estancia y en dónde hacerla, en cómo hacerla y cuánto tiempo, etcétera, qué es lo que podemos qué es lo que de, de hacer o cuáles serían los primeros pasos. Eh, bueno, pues, aquí lo he montado un poco en, en cuestión de preguntas. ¿Cuántas estancias necesito hacer? En teoría, una doc y una postdoc. Eso es la teoría. Al final, como competimos con mucha gente, al final siempre gana el que más tiene de todo, ¿vale? Entonces, obviamente, no es, eh, no es factible dedicarse a hacer estancias, ¿vale? Eh, tampoco sería yo muy recomendable dedicarse nada más que hacer estancias y priorizar esto, pero obviamente es algo a lo que, que hay que aprovechar. ¿Cuánto tiempo tengo que irme fuera? Pues mínimo tres meses. Esto es lo que os suelen pedir, ¿vale? Eh, si hago una estancia predoctoral, serían mínimo tres meses para la obtención de la mención internacional de la tesis. Eh, la estancia debe ser, debe ser un momento en el que vosotros podáis demostrar por primera vez que sois capaces de trabajar de manera independiente. Esto es algo que cada vez tiene más peso en, en, eh, en las evaluaciones y el hecho de mostrar al evaluador no solamente de que sois gente fructífera, que podéis publicar mucho, que investigáis tal, que colaboráis con mucha gente, etcétera, sino que además podéis hacerlo fuera de ámbito de vuestro equipo de investigación y sobre todo que podáis hacerlo de manera independiente a vuestro director de tesis. Esto no es aplicable a todos los campos, efectivamente hay campos donde una persona publica sola desde el principio, como es la humanidades, ¿eh? pero en otros campos en los que sí se, se le da mucho la colaboración, eh, es muy importante demostrarle al evaluador que podéis, colaborar, podéis publicar de manera independiente de vuestro director, colaborando con otra gente, o haciéndolo solo o como sea. Y la estancia de investigación es el mejor momento para empezar a practicar ello. Yo suelo recomendar, y esto es una recomendación, no es para nada eh, un desideratum, que se haga la estancia pues, al tercer año o así. Básicamente cuando la, la tesis esté ya más o menos avanzada y tengáis cierta idea sobre lo que vais a hacer en esa estancia y ya estéis, digamos, un poco ya más imbuidos eh, de lo que es el mundo académico, lo que es la investigación, también que tengáis ya vuestra tesis más avanzada para que vayáis allí con un plan. Para que el objetivo de esa estancia sea hacer un paper, básicamente, eh, colaborar con esa con la persona con la que vaya a ir a trabajar allí, ¿vale? Y que lo hagáis de manera independiente de vuestros directores, para que así ya tengáis vuestro primer vuestra primera prueba de que habéis sido capaces de hacer algo sin, sin la ayuda de vuestros directores. Y esto tiene que ver porque hay gente que viene que viene de grupos de investigación muy buenos, eh, por lo cual su currículum va a ser excelente. Y siempre la pregunta del evaluador es, es si el si el currículum es bueno porque el chaval o la chica son buenos investigadores. O pues si el currículum no es bueno porque vienen de un sitio muy bueno ya de por sí, sitio, pero esa persona no sería capaz de, de mantener ese nivel por sí sola, ¿vale? Eh, fuentes de financiación, en lo de las fuentes de financiación, eh, yo voy a ser un poco, tampoco tengo fechas ni nada así más específica, eso lo tendríais que mirar vosotros, ¿vale? Pero yo os diré básicamente que hay tres, está el plan propio de la UGR, para, para la gente, los doctorandos de la Universidad de Granada, Están el plan de la FPU, y luego hay fundaciones y hay entidades privadas que también dan financiación, ¿vale? Fulbright es el ejemplo. Eh, yo conozco Fulbright más en el, el postdoctoral, pero hay muchas otras, ¿vale? Eh, y, y también es bueno que investiguéis esta, estas opciones que son más invisibles y más difíciles de encontrar, pero que también están ahí, ¿vale? O sea, que sí que hay opciones eh, de más allá de las públicas. Respecto a la etapa postdoctoral, postdoctoral, si al menos seis meses de, eh, o experiencia postdoctoral, es decir, si ya tenéis vuestra toda vuestra carrera en España, al menos habréis tenido que hacer una estancia de, de, de al menos seis meses fuera. Si tenéis experiencia trabajando fuera, pues ya estaría esto cubierto, ¿vale? Yo en mi caso hice una estancia de tres meses, pero luego, bueno, he estado ya, pues ya dos años y pico trabajando fuera, ¿no? Eh, eso sería lo que se os pide de cara, por ejemplo, de cara a una Ramón y Cajal, por ejemplo. ¿vale? Eso es lo que se os pide. Eh, no lo sé, pero esto es lo que se os pide para sí, para la Ramón y Caja, creo que es. no, estoy, no lo tengo claro, pero sí estos son requisitos que suelen poner eh, unos meses no recuerdo bien eh, y aquí la idea de la estancia no es que demostréis que podéis trabajar de manera independiente estáis en una, una etapa postdoctoral se supone que os habéis ido ya de vuestra de sitio de origen donde hicisteis el doctorado y que estáis fuera, ¿vale? En teoría esto se supone que está por hecho. Y ahora la idea es que afiancéis vuestros lazos de colaboración para que podáis dar señas de liderazgo, ¿vale? Ya no sé si recordáis, la, tuviste la charla que dimos sobre preparación de, de contratos y ayudas postdoctorales. El liderazgo empieza a cobrar mucha importancia, sobre todo de cara a la cajal. Eh, ahí no se busca gente que sea muy buena solamente, sino que sea muy buena y que además sean los líderes, sean los que sean capaces luego de montar sus propios grupos de investigación, ¿vale? Fuentes de financiación. Aquí hay dos tipos de ayudas. Una es para los postdocs, que sería la José Castillejo, pues del Ministerio de, de Ciencia. Eh, esta es la gente que hace aquí años que leyó la tesis. Sería para jóvenes investigadores. Si la pedís para Estados Unidos, es la opción de pedir la, la Fulbright a la vez. Y básicamente lo que va a pasar es que vais a ir con el sello Fulbright y Fulbright os va a facilitar eh, creo que os pagaba el seguro el seguro médico creo no, no tengo muy claro y luego pero lo que sí os ayuda es con el tema de visado eh, y luego no solamente eso sino que vais a Estados Unidos como Fulbright y Fulbright tiene un golón de prestigio en Estados Unidos entonces ir con el sello Fulbright es como básicamente se os van abriendo las puertas por todos sitios y esto es básicamente tan fácil como una opción cuando solicitan la José Castillejo y ya entra en el programa Fulbright también vale Salvador de Madariaga es para gente que ya no está en su etapa popular sino que están en la carrera, en la, ya tiene una tenia atrás, o sea ya son titulares o catedráticos, etcétera, o contratados doctores, ¿vale? Luego el plan propio de la UGR también tiene ayudas de movilidad y otra vez pues las fundaciones y todas las entidades privadas que, que pueda haber y que pueda eh, Respecto a la elección de la estancia... Aquí yo recomendaría que fuerais ambiciosos en el sentido de que intentéis colaborar con los mejores que hayáis de vuestro campo, con la gente que más leéis y que más, más admiráis. Pero hacerlo con ojo, es decir, utilizar la red de contactos que ya tenéis. La red de contactos que ya tenéis, no, es, no, es, no me refiero a la red de contactos que vosotros personalmente podáis haber adquirido todavía, porque seguramente será bastante reducida, sobre todo si sois donando. Me refiero a la red de contactos de vuestro equipo de investigación o de vuestros directores. Ellos conocen a gente. Ellos tienen redes, ellos pueden aconsejar eh, y ellos pueden dar también vistas que pueden ser muy útiles de cara a elegir con quién queráis trabajar. Cuestiones tan, tan, tan importantes y a veces que se nos olvidan como el carácter de la persona con, con la que vamos a trabajar. Si es una persona abierta, si es una persona cerrada, eh, si es una persona que tiene mucho tiempo libre o no, en el sentido de si os va a prestar atención o simplemente os va a dejar ahí con 10 personas más que están haciendo también estancias de investigación con ellos, ¿vale? Y también en relación a los intereses de esos investigadores, es decir, tienen algo que los intereses de esos investigadores con los míos, ¿hay puntos en común sobre los cuales podéis dejar o no? Eh, por lo cual, a eso me refiero con ser ambiciosos pero tener un poquito de humildad en el sentido de eh, no, no, no decidáis que yo quiero trabajar con esta persona que es un premio Nobel eh, y tengáis encima la expectativa de que esa persona vaya a prestar atención y durante tres meses pare todo lo que está haciendo para atenderos. Es decir, tenéis que buscar gente que tenga cierta flexibilidad y sobre todo que esté interesada o que pueda estar interesada en lo que vosotros le planteáis para que aparque cosas para atender, ¿vale? Eh, el primer contacto. Bueno, entonces ya una vez hemos seleccionado a la persona con la que queremos hacer la estancia, como como le escribo? Lo primero, y esto eh, lo recomiendo encarecidamente, por favor, empollaros el currículum de la persona con la que vais a trabajar. Yo he recibido eh, solicitudes para hacer estancias conmigo. Y veías claramente en el currículum, en el correo que te mandaban, que no tenían ni idea de las cosas a las que yo me dedicaba. Por lo cual, ya de primera, eh, no causaban nada, ninguna buena impresión porque me planteaban cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver con, con mi ámbito de trabajo. Y ¿vale? e incluso cuando tenían que ver con el ámbito de trabajo, no tenían que ver con la investigación que, que a mí me interesa, o no en las que estoy trabajando. Entonces, es muy importante que cuando apoyéis el currículum de la persona y que veáis también cuáles son los temas que están tra trabajando, eh, eh, los más recientes en los que están trabajando. Eh, no cosas que publicaron, que fueron muy interesantes en su momento, pero que tal vez a esa persona ya haya abandonado. ¿vale? Luego, si es posible, es muy importante utilizar un intermediario previo para ese primer contacto. Si tenéis, utilizando vuestra red o la red de vuestros supervisores, a gente que conozca a esa persona, que esa, esa gente haga de intermediaria y hable con ellos, le envíe ese primer correo de primera Simplemente preguntándole su disponibilidad, eh, contándole algo sobre vosotros, etcétera, eso sería muy útil. Eh, sobre todo si estamos hablando de gente muy reputada, que recibe muchos correos de mucha gente, porque entonces ya vais avalado por alguien. ¿vale? Y luego lo que es muy importante es que en ese primer correo que vosotros le mandéis, una vez eh, hayáis utilizado este intermediario o no, es que en ese primer correo ya le hagáis una propuesta de trabajo sobre lo que vosotros queráis hacer en esos tres meses. O sea, ya vayáis, digamos, demostrándole a esa persona que vosotros vayáis allí a trabajar, no vayáis allí a pasar el tiempo, ni vayáis simplemente para cumplir con el requisito administrativo. Esto es muy importante porque hay mucha gente que va precisamente a eso, no solamente a españoles, sino de, de, de todos los sitios. Entonces, es muy importante y causa muy buena impresión el hecho de que vosotros ya vayáis con un plan de, de trabajo que luego os hará o no pero ya estáis demostrando vuestra intencionalidad de, de ir a fajaros y, y a trabajar con esa persona. Aquí os muestro un ejemplo del correo que yo mandé eh, cuando fui a hacer la, la estancia postdoctoral, cuando hice la predoctoral eh, utilicé el intermediario, pero todavía yo estaba un poco verde. Eh, entonces, fijaros, lo que hice fue, la, la carta la, digamos se puede dividir en cuatro partes, cada una un parrafito y cada una va de un tema. Primera parte, ¿quién soy? ¿A quién me dejo y cuáles son mis intereses científicos? Entonces, yo soy Nicolás Tal, eh, soy investigador postdoctoral, estoy bajo la supervisión de, e incluyo el nombre, y además lo he puesto en copia. ¿Por qué? Porque esta persona es mi intermediario. Esta es la persona que, que, que la persona a la que yo voy a, a que mi, mi futura anfitriona, en este caso, conoce. Entonces, la forma de que para que ella me haga caso a mí y vea, ostras, esta, esta persona está trabajando con tal tipo que es la hostia, ¿no? Mando mi currículum para que pueda luego interesarse un poquito más sobre las cosas que yo trabajo. Y le cuento en la última frase el, el tema específico eh, de investigación al que me estoy dedicando en ese momento. Segundo párrafo, eh, expandir un poquito el tema. ¿En qué proyecto estoy trabajando en este momento y cuál es el objetivo del proyecto? ¿vale? No desde la estancia ni de lo que quiero hacer con ella, sino de lo que estoy trabajando, de mi proyecto, mi tesis, eh, básicamente. Fijaros, cuatro líneas, ¿eh? los correos tampoco pueden ser kilométricos. Tercer párrafo, ¿en qué me gustaría trabajar durante la estancia y en qué se relaciona con lo que hace esa persona? Esto es muy importante. Fijaros que estoy ya citando algunos de sus trabajos incluso, Hablo de un trabajo que publicó en el sobre el New York Times, ¿vale? Eh, por lo cual estoy demostrándole a esta persona, no solamente que estoy trabajando sobre un tema que en teoría le puede interesar, sino que además conozco bien su trabajo y, y me lo he empollado y he visto los puntos en común entre lo que ella hace y lo que yo hago. Es decir, que hay hay motivos por los cuales esta persona podría estar interesada en colaborar conmigo. Y despedida y cierre, ¿vale? Siempre abierta a que nos pida más, más información eh, y de manera bastante respetuosa, sobre todo si no, no conocemos todavía el talante de, de la persona. Hay investigadores que son muy informales y otros que son súper formales y estrictos. Entonces, ante eso, siempre siempre ir con cuidado, por lo menos en el primer contacto. Vale, entonces, ya he contactado, he elegido a mi supervisora, he buscado mi fuente de financiación. Me la han dado, eh, he contactado con esa persona, ya le he, preguntado un poquito, le he contado un poquito lo que yo quiero hacer. Eh, con un poco de suerte hemos, hemos intercambiado un par de correos y ahora se está acercando el momento en el que me tengo que ir a hacer la estancia. Eh, ¿Qué debo de ir haciendo? Pues yo recomendaría, unas cuantas semanas antes de iniciar la estancia, volver a contactar con, con la persona con la que, que, me, que va a hacer de anfitrión. Eh, por un lado, para el trabajo administrativo que haya falta hacer, ¿vale? Y los investigadores somos muy malos en cuestiones administrativas y somos muy torpones, por lo cual es muy fácil que tanto al anfitrión o a la anfitriona como a nosotros se nos haya olvidado cosas por el camino que deberíamos de haber hecho en cuestiones de papeleo. Por lo cual siempre es importante contactarla otra vez, preguntándole, para ir preparando tu llegada. Y también para ir sabiendo qué cosas tendrás que hacer en tu primer día de allí, que seguramente tendrá que ver con. Coger, conseguir la tarjeta tal, firmar no sé qué papel, conseguir la carta de tal y, y hacer ciertos trámites eh, para que tengan todos los permisos necesarios y que te acrediten como investigador visitante durante el, el tiempo que va a estar allí. No solamente dedicar este, primer, este contacto antes de la llegada para, para cuestiones administrativas, sino también para preparar ya la primera reunión de trabajo. Es decir, intentar citar, citar hoy, organizar ya un día en el que vaya a tener una, dos, tres horas, para sentar en una mesa con papeles y empezar a hablar y a organizar y a diseñar eh, los siguientes meses de trabajo. Y cómo van a ser y qué es lo que se espera de cada uno, etc. Para ello, yo lo que os recomiendo, y esto lo hice también en Georgia Tech y me, me funcionó muy, muy bien. Eh, llevar ya un par de propuestas de trabajo, lo más detalladas posible. Dos, tres páginas por propuesta, o sea, una o dos páginas he dicho con vuestra pregunta de investigación, vuestra metodología, eh, lo más des desarrollada posible, algunas ideas que vosotros hayáis tenido, tal. Una cosa estructurada, un documento de trabajo sobre el que podáis empezar a trabajar. El documento de trabajo no sirve para nada más que para poder eh, tomar, tener esta primera reunión, para que ya tengáis algo sobre lo que hablar, ¿vale? Eh, pero es muy bueno que le dedicáis tiempo, que leáis, que ya vayáis pensando, diseñando posibles papers, posibles trabajos que pudierais publicar con esta persona y en qué consistirían, qué datos utilizaríais, qué metodología, etcétera, ¿vale? Eh, yo mi experiencia con las reuniones es que cuanto más, más trabajadas las tengáis antes, eh, más fructíferas serán luego, ¿vale? Y sobre todo que salgáis de esta primera reunión de trabajo con una idea muy clara de lo que la persona espera de vosotros y de cuáles son los pasos que tenéis que seguir, por lo menos los más inminentes en cuanto a trabajo de, de investigación, ¿vale? Muy bien, pues ahora, digamos, yo creo que eso es lo más gordo de esta presentación. Eh, ahora vamos a hablar sobre algunos consejos prácticos eh, relacionados, por ejemplo, con trámites administrativos. Pues eh, una de las cosas que os darán será un correo electrónico y una afiliación. Eh, esto será lo primero que vosotros tendréis que seguir de allí. El correo electrónico y la afiliación, sobre todo, lo que hará será, os permitirá acceso tanto a la infraestructura como a la biblioteca, eh, ordenadores etcétera servidores si los tuvieran y, y vuestra afiliación bueno pues para poder entrar y salir de los centros etcétera luego también habrá otra serie de trámites administrativos que deberéis de llevar a cabo y que son los relacionados con vuestra ayuda de movilidad gestionar los costes de traslado si es que los cubre la ayuda obtener un certificado de llegada eso lo piden casi todas las la ayudas de movilidad que tengáis vuestro certificado de, de llegada y, y luego otro cuando volváis cuando acabéis la estancia Vale, o sea que esto es vuestro primer día, vuestro primero o segundo día, se va a dedicar básicamente a, a ordenar un poco todo este tipo de cuestiones. Eh, ya de manera más centrándonos en lo que la estancia otra vez, es muy importante que intentéis tener un primer contacto con la persona con la que vaya a trabajar, no solamente con la persona con la que vaya a trabajar, sino también con la gente de su entorno, para que vayáis ampliando vuestra red de colaboración. Eh, yo diré que las personas con las que trabajo en Leiden, eh, desde Delft, eh, no, son, no, son mi, no fueron mi anfitriones. Estoy teniendo muy buena relación con la que fue mi anfitriona en mi estancia predoctoral. Y en Georgia Tech, la persona que me contrató fue diferente también a mi anfitriona. Eh, es decir, que, que la, la, la oportunidad me vino de manera tangencial. No necesariamente tiene que ser así, pero lo, lo que os quiero decir con esto es que es muy importante que no solamente aprovechéis para trabajar de manera intensa con esa persona, sino también para empezar a lanzar eh, zanahorias, como aquel que dice, o cebo, eh, alrededor, e ir conociendo a, al entorno de esta persona. Eh, aquí voy a hacer una simplificación muy grande, pero hay dos tipos de investigadores, diría yo. Aquellos que van a su bola, que trabajan solos, lo que he denominado aquí el lobo solitario, y aquellos que trabajan dentro de grupos de investigación. Eh, en mi experiencia, es que en las dos estancias que hice, pues, trabajé con una persona de cada tipo. Entonces, si estáis en un grupo de investigación, aprovechad los coffee breaks de los primeros días para presentaros. Intentad presentaros a todo el mundo. Yo sé que estas cosas dan mucha vergüenza, pero las estancias, al menos las primeras semanas, suelen ser bastante incómodas porque, sobre todo, si sois gente introvertida, vaya a estar muy, muy, vais a sentir muy fuera de lugar. Pero es importante que os forcéis, que no tengáis miedo a caer en el ridículo, ¿vale? Y, y intentéis en, empujaros y, y, y acercaros y ser más proactivos. Activo, ¿vale? Entonces, aprovechar los primeros días para presentaros, los Coffee breaks sobre todo. Si os dan la posibilidad, eh, perfecto, y si no os la dan, proponedlo vosotros, también, muy cómodo que sea, de organizar una presentación introductoria. Una presentación de una hora, de media hora, donde vosotros de ahí, pues, os preparéis vuestro PowerPoint para daros a conocer y para dar a conocer los temas sobre los que estáis trabajando. Es muy útil porque recibiréis feedback, y seguramente se va a acercar a gente interesada en los temas en los que estáis trabajando. Y esto os lo digo porque, sobre todo, si estáis trabajando en un, en un grupo de, de investigación que, que sea bastante grande, no necesariamente el de despacho de al lado sabrá para qué ha ido a ese sitio. Sobre todo sea un sitio que reciba muchos visitantes. Eh, y consejos con respecto a esta presentación introductoria. Eh, y esto sí que está muy basado en, en mi experiencia propia, pero también en... Eh, en las personas que he visto de personas, eh, cuando hacéis esta presentación, o por lo menos en mi caso, y en los que he visto, eh, uno tiende a querer contar todo lo que ha hecho. Entonces te pones a hablar y empieza a contar todo, de pe a pa. La, la, la, la obra y milagros de vuestros directores de tesis, los papers que han hecho, los papers que habéis hecho vosotros, las cosas que habéis, que habéis estado haciendo, tal. Habláis de tanto, y luego habláis también de vuestra tesis, que son, digamos, que querríais hacer. Eh, y a veces hasta os ponéis prendidos y otras cosas que no tienen que ver con vuestra tesis también las queréis contar. Porque queréis causar muy buena impresión y queréis que la gente sepa todo sobre vosotros para poder así, pues básicamente buscar buscar amigos, ¿no? Buscar gente que le pueda interesar lo que estáis trabajando y poder establecer contactos con ellos. Esto no funciona, es un desastre. Eh, ya os digo, yo lo hice así y lo he visto también en mucha otra gente. Eh, porque al final la gente no se entera de nada. Entonces, la presentación tiene que ser una presentación, esto me lo comentó un catedrático eh, de economía, me acuerdo, me decía, la, la presentación tiene que ser una, una, una historia en tres actos, ¿vale? Eh, introducción, nudo y desenlace. Y la presentación debe ser sobre ahí con un mensaje muy claro, no con 80 mensajes, y tiene que ir al grano. Entonces, vosotros, yo lo que os recomendaría es que utilicéis vuestros planes de trabajo, vuestras propuestas de investigación, para contar a la gente no las cosas que hacéis, eh, ni los temas de vuestra tesis ni nada, sino específicamente para qué habéis ido allí y qué es lo que queráis hacer eh, en, lo, en los meses que vayáis a estar allí. Entonces, la presentación debe de ir al grano para contar vuestro, el, el problema de investigación que habéis ido a resolver a ese sitio. ¿vale? Ahora, vámonos al otro, al otro escenario y es que vamos a trabajar con una persona que trabaja a su bola, no está metida en grupos de investigación. Lo mismo tiene estudiantes a su cargo y tal, pero básicamente no trabaja con nadie. Eh, y es una persona que no, no es muy abierta en el sentido de que no, no va presentando a gente ni nada, ¿no? Entonces, ¿vosotros te, ¿qué hacéis en ese caso? ¿O, ¿O encerráis con esta persona en su burbuja o intentáis darlo a conocer al resto de gente? Pues yo lo que os diría es que os apoyéis el departamento al que vais eh, y busquéis gente de allí que pueda ingresar. Trabajos que hayan publicado gente de allí. Eh, le preguntáis a vuestro supervisor o supervisora de aquí de, de España... Si hay gente en ese departamento que queréis vuestro supervisor o supervisora que podáis, que os interesaría a vosotros conocer. Eh, y seleccionáis tres cuatro personas con las que queráis hablar. Le pidáis a vuestro anfitrión o anfitriona que os lo introduzca. Y si no, eh, le escribí un correo y les decís algo tan fácil con una estructura similar a la anterior. Básicamente, soy tal fulanito de palos, vengo de tal sitio, estoy aquí. Eh, voy a estar aquí hasta tanto trabajando con tal persona. Me gustaría charlar contigo durante un café o lo que fuera. Eh, y ya de antemano sabiendo de qué queréis hablar con ellos, ¿vale? Si queréis comentar un paper. No falla que aquí vayáis ya con un plan de trabajo ni nada de eso. Esto es simplemente una toma de contacto para que esa persona sepa que existís. Y que estáis por ahí pululando, ¿vale? Esto básicamente es lo que te decía, ir soltando para ver si alguno pica. Entonces, simplemente ir con la idea de hablar de algo, de algún tema de investigación que ellos hayan publicado sobre el que queráis preguntarle, comentarle, contarle simplemente vuestra lo que estáis trabajando vosotros, eh, para tener un rato, 20 minutos, media hora, lo que dura un café, eh, y que esa persona ya tenga constancia de que vosotros estáis allí, de que estáis interesados en su trabajo y, y que sepa también las cosas que estáis haciendo, ¿vale? A mí esto me funcionó en, eh, eh, en una de las dos estancias que hice y de hecho, ya os digo, estaba trabajando con una persona que estaba totalmente aislada del resto, eh, pero sin embargo uno de los grupos de investigación me invitó a dar un seminario al grupo de investigación. Eh, de la ¿Se ha ido la esta? Espérate, sí, acabo de verlo. A ver. Voy a compartir... Ahí estamos, ya estamos otra vez, ¿no? Ok. Eh, vamos a seguir a ver cómo voy de tiempo, que estoy aquí. Ok. Eh, acceso a recursos e infraestructuras. Eh, hay sitios a los que vais que tienen cosas, <ríe> por así decirlo, eh, que vosotros no necesariamente vais a utilizar, en el sentido de que vuestra intencionalidad no es utilizar ninguna de las infraestructuras que ellos tienen sino trabajar con las personas que, que hay ahí ¿vale? no contabais con que tuvieran un servidor de tal historia porque nadie os lo había dicho antes, etcétera o lo que sea Para os dan acceso a esta infraestructura porque sois investigadores visitantes y os encontráis con que, bueno, aunque esto sea muy inter interesante todos los datos y tal, no solucionados con lo que, con los objetivos de vuestra estancia y además carecéis de las habilidades para utilizarlo porque no tenéis formación, etcétera pero os ofrecen formaros en eso. Por favor, aprovechadlo. Si podéis formar en recursos, en, en cómo utilizar diferentes recursos, utilizar diferentes infraestructuras, etcétera, aunque no sea una cosa que os vaya a beneficiar en el corto plazo, la formación es muy importante, eh, dedicarle tiempo y aprovecharlo. ¿vale? Eh, yo cuando hice mi estancia predoctoral, eh, contaban allí con un servidor en SQL yo entonces no sabía programar en SQL, nunca había programado en SQL, ni lo habíamos visto en la carrera ni nada por el estilo y no necesitaba programar en SQL para nada para hacer mi, mi tema de investigación. Eh, el hecho desde que yo le dedicara tiempo a formarme en, en este lenguaje de programación no solamente me permitió utilizar su infraestructura y su base de datos y sus servidores, etcétera, sino que a la larga es lo que me permite seguir colaborando con esta gente de manera asidua porque... Hablamos el mismo idioma, ellos me basan sus códigos, yo les paso los códigos, nos vamos comunicando entre nosotros y, y la comunicación es mucho más fluida si yo no contar con esas habilidad Entonces, todo lo que sea eh, aprovechar el tiempo en formar en cuestiones en las que ya os estoy formando de hecho en, esto, en estas sesiones como R, eh, Python, SQL, cualquier lenguaje de programación, ya sé que son eh, experiencias bastante feas, sobre todo en los inicios, la curva de aprendizaje siempre es muy, muy, al, muy alta, pero... Tal vez en este año, en el siguiente, no va, no va a servir para nada, pero en dos, tres años le vaya a sacar un rendimiento brutal y pueden marcar la diferencia a lo largo de vuestra carrera. vale eh, Así que yo, yo lo recomendaría, para simplemente no solamente por la capacidad formativa, sino también para que luego podáis hacer colaboraciones más fluidas. Si yo tengo una forma de trabajo, me viene un chaval que no se adapta a mi forma de trabajo eh, y tengo a otro que sí, pues seguramente tienda a colaborar con, más con la persona con la que sí porque no en la comunicación y el entendimiento de la colaboración es esencial vale y ya por último consejos de supervivencia eh, que yo que, que, que esto digamos es, son cuestiones relacionadas con cómo enfrentarnos al día a día cuando ya estemos de distancia y sobre todo cuando cómo enfrentarnos a situaciones inesperadas primer consejo Inmersión total, por favor. Esto es algo que, que veo mucho en, en doctorandos que van a hacer estancias fuera, y es que siguen en contacto diario con sus supervisores y siguen trabajando en cuestiones que no tienen nada que ver con la estancia de investigación. Y al final pasan los tres meses y no han hecho absolutamente nada o prácticamente nada eh, de lo que iban a hacer de la estancia porque han estado trabajando eh, del mismo modo que hubieran estado trabajando en su casa o en su despacho en España. No han aprovechado para nada el estar en este sitio y vienen y se van después de tres meses con planes de trabajo con, con ideas con cosas para hacer con la gente de fuera pero para hacerlas ya una vez vuelvan a españa vale cuando resulta que han estado tres meses allí precisamente para la, para hacerlo allí no han perdido una oportunidad única porque ya van a perder ese contacto diario con, eh, con los anfitriones y los anfitriones seguramente vayan a prestar atención a otras cosas y ya sea más difícil acabar con esos planes iniciales entonces a veces esto supone eh, problemas con directores y con supervisores y tal, pero en la medida de lo posible, de la mejor manera posible, expresar a vuestros directores que vais a hacer una estancia y por tanto tenéis que centraros en vuestra estancia, que es para lo que se os pague, para lo que se os ha dado la ayuda, ¿vale? Es vuestra primera incursión para emanciparos, ¿sí? específicamente lo que os decía, es vuestra primera oportunidad para, para trabajar de manera independiente y tenéis que aprovecharla, ¿vale? Entonces es muy importante. Y, bueno, por eso esto tanto, que intentéis aislaros lo más posible del entorno lo, eh, de casa, de casa de trabajo me refiero, eh, para, para poder centraros eh, en vuestro en, en vuestra estancia y en las cosas que habéis ido a hacer allí con la gente de allí, ¿vale? Otro consejo de supervivencia es qué pasa si se cambian las propuestas de investigación. Esto lo digo porque he visto muchas veces gente que viene con un plan. Eh, y son cuadriculados, van a hacer lo que iban a hacer ellos y en cuanto les propones hacer una cosa parecida o similar o diferente, es un no absoluto el que te encuentras, por lo cual al final dices, bueno, pues búscate la vida, tío. Has venido aquí a hacer una estancia conmigo no me estás haciendo caso, pues ya estás se acabó no eres nada flexible. Pues no interesa. Eh, tenéis que ser muy flexibles. Yo nunca, yo en las dos estancias que hice, en cada una de ellas saqué un artículo eh, con cada uno de mis supervisores, ninguno de los dos artículos eran la propuesta inicial que yo planteé, ¿vale? Eran similares, pero no eran exactamente lo que yo había planteado. Fue cambiando por el camino. ¿Por qué? Porque el anfitrión o la anfitriona también tiene ideas. También tiene eh, cosas que le interesan y conforme va desarrollándose el trabajo también los planes cambian. Entonces, no pasa nada. Lo importante es que estéis colaborando con otra gente, que estáis haciendo otras cosas, incluso si al final lo que estáis haciendo no tiene nada que ver con vuestra tesis, pues bueno, estáis iniciando una nueva línea de trabajo. Eh, que puede dar lugar a más colaboraciones, que puede lugar, dar lugar, por ejemplo, a un contrato postdoctoral en el futuro con esa persona o con otra. Entonces, eh, hay que ser muy flexible en este sentido. Tampoco pones a trabajar en 80 cosas a la vez, pero sí ser capaces de desviaros un poquito del camino que tenéis marcado si es necesario. Porque si la estancia es exitosa y luego hay feeling, que os lleváis bien con vuestros colaboradores, eh, estáis dejando puertas abiertas. puertas abiertas que pueden ser completamente intrascendentes, intrascendentes larga en cuanto al desarrollo de vuestra carrera, carrera pero también pueden ser cruciales vale eh, en mi caso ya os digo la yo conseguí mi juan, mi juan de la cierva en valencia porque conocí a un investigador en un congreso al cual había ido un congreso minúsculo vale de 50 personas en, en, en un en suecia creo que era porque me había insistido una vez en Irlanda y ya sentar algo. Fui allí, presenté una cosa, conocí a un tipo de Valencia y meses después me hizo, me propuso solicitar la Juan de la Cierva. Entonces, yo conté, trataron, de decir, surgen cosas que luego no sabéis que, que, que, que, que bueno ocurren, casi por casualidad, pero bueno no tampoco es casualidad, es ¿eh? porque habéis tenido, eh, y, y básicamente os tenéis que prestar a que estas cosas sucedan. La suerte siempre es un factor importante, pero hay que ayudarla un poquito y hay que darle un pequeño empujón, ¿vale? Eh, y bueno, esto es todo. Si queréis hacemos como el otro día, bueno, tenemos 15 minutillos. Podemos, si queréis, podemos ir haciendo preguntitas que tengáis o lo que sea. Eh, acabo de dar un comentario que dice que se está cortando mucho, pues si hay alguna cosa que queráis que vuelva a repetir o lo que sea, pues lo vamos comentando. Eh, no sé qué te parece Dani me parece estupendo sí que haga haga, haga un pregunta. preguntas sí, Aquellos que puedan utilizar la voz porque lo okay. utilicen vale la, el micrófono sí sí no os animo que nos ayude un poco más, más, más eh, sí sobre todo porque vais haciendo muchas preguntas y, se, y, se, y no se ve luego se pierde alguna no Nico como... a ver Ángel, yo tengo una cuestión sí perdón no, te ha preguntado Tú al final con, los, con casi todos los grupos que has colaborado, después seguir manteniendo cierta relación de pública, o sea, primero pública con todos los, porque a mí cuando, cuando hablamos de las estancias también en, en el vicerrectorado, a mí siempre me preguntan el tema de la acreditación de, de la estancia, cómo pueden acreditarla, y, y yo les digo siempre que la mejor manera de acreditar una estancia y de verificar que habéis hecho vuestro trabajo dentro de una estancia de investigación, habéis trabajado con el equipo, es haber publicado algo o haber conseguido un proyecto. Porque muchas veces me encuentro investigadores e investigadores que se van de estancia y me dicen que está a distancia. Y digo, ¿qué habéis hecho? ¿No habéis publicado nada? No, no hemos hecho nada. Y digo, ¿cuántas han visto de estancia de investigación? De estancia? Eh, ¿Me habéis estado a distancia? Ahí está haciendo, ¿no? estancia, cumpliendo con, con el trámite. Mm. Y, pero, sí, yo, yo he publicado con todo. Y, sí. y no solamente publicado, sino que sigo publicando con ellos y también, y con los que no publico tanto, sigo haciendo cosas. Es decir, hemos organizado alguna conferencia, algún, algún seminario, alguna historia. O sea que sí que intento mantener contacto con ellos. Sí, además ha eh, he hecho una cosa y, buena. Y, y, y, y, Digo, que además, además ha he hecho, ha he hecho una cosa buena, que es que ha intentado también que tus colaboradores nos, nos podamos beneficiar también de tus contactos internacionales, porque yo no, evidentemente, por las labores que he venido ejerciendo todos estos años. No he podido tener tanta movilidad, pero bueno, eh, he podido conocer a todos estos colaboradores e incluso publicar con, con, con algunos de ellos y hacer algún artículo de investigación. O sea que, que no solo es importante la estancia para el que se va, sino para los que nos quedamos dentro de o los que estamos dentro del de grupo. Esto es bastante también bastante importante. Bueno, no quiero robar más tiempo. Te voy a dejar con las preguntas de, de, de la gente, ¿vale? De, de, de, de los asistentes. Perfecto. perfecto. Vale, sí. Entonces Ángel decía, yo tengo una cuestión. ¿qué, ¿Qué relación de trabajo se espera tener con el investigador que te tutoreiza la estancia? Yo propongo solo en la idea que le, yo trabajo solo en la idea que le propongo y él solo me hace corrección a lo que estoy haciendo. Hay que ser muy abierto. Depende mucho de las personas con las que trabaja, vale, y, y con el talante que tengan. Eh, ya os digo, en mi, en, mi, en mi experiencia yo hice propuestas que luego se fueron modificando de manera casi natural. Yo tenía discusiones con ellos y, y la cosa iba cambiando. Um, y luego iban surgiendo otras conversaciones con otra gente o con, lo, o con los anfitriones, iban surgiendo otras ideas, ¿vale? Entonces, cuando nos sentábamos a trabajar, estábamos trabajando en el tema que, que correspondía a la estancia, pero luego en el café estábamos hablando de otra cosa y decíamos, ostras, ¿eh? podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Todo debe de surgir de manera más o menos natural, ¿vale? Um, y luego también hay estancia fallidas hay veces que vas y estás trabajando con alguien y es que no hay feeling, no hay feeling con esa persona, entonces... Pues bueno pues si no hay feeling no hay feeling ya está se, se intenta cubrir el requisito se intenta colaborar yo creo que hay que intentar colaborar igualmente y sacar un paper de ahí y ya está y todos están amigos eh, y si no hay feeling con esa persona pues bueno lo mismo con el de despacho de al lado si lo hay entonces aunque la estancia se haga con esa persona y se saque algo con esa persona y se trabaja intensivamente con esa persona lo mismo al final eh, con quien surge la colaboración de manera más, más estable es con otro con otra persona de ese ámbito eh, ya os digo, yo, yo he ido a trabajar con, con, con, con, una, con una persona y luego acababa colaborando con otra y he colaborado con, con mucha gente diferente de ese centro. También lo que decía Dani de, de, de luego establecer conexiones, yo creo que es muy importante y es muy interesante. Eh, en mi caso, una de las cosas que, que me comentaron una vez eh, que la valoraban de mí en, en, en Georgia Tech era, mi, era el que tenía una red muy diversa. Entonces, el hecho de que conocía, que trabajaba con gente, que entre ellos realmente a veces hasta, hasta ni se llevaban bien, pero yo tenía me, me llevaba bien con la gente y trabajaba con diferente gente. Entonces, tener un perfil muy diverso, muy, muy amplio, también refleja un poco el talante que tú tienes. Es decir, que también refleja que era una persona capaz de, de, de, de, de tratar con gente muy diferente y, y más, más abierta, más cerrada. No sé si eso responde un poco... A lo a que, que comenta Ángel, pero yo diría que, que esto es dejarlo un poco a ir viendo sobre el camino y viendo cómo va fluyendo el tema, ¿vale? Mario dice, la estancia debe de ser tres meses mínimo, pero todos seguidos se pueden dividir. Se pueden dividir. Hay gente que lo divide, eh, pero yo recomendaría que no. Hay gente que lo divide, por ejemplo, pues hay gente que es ayudante doctor, o son sustitutos, tienen clases y no les queda otra. Pero si no tienes por qué hacerlo, eh, haz tu estancia de tres meses, porque necesitas un mes por lo menos para para imbuirte, para centrarte. Y luego a partir del segundo mes ya estará empezando a hacer cosas útiles. Entonces, si vas cortando cada dos por tres, el trabajo no, no fluye, ¿vale? Estás como haciendo el paper, escribes un párrafo corto y te va a otra cosa. Eh, yo intentaría hacerlo de seguido, pero se puede, administrativamente se puede, tiene que ser tres meses en total. Nicolás, apostaría, ¿recomendaría apostar por estancia directamente con los papers de tu disciplina o valorar a, yo valoraría otros factores, sí que sean popes siempre es muy importante, pero también valoraría un poco el talante, es decir, intentaría preguntar a gente que los pueda conocer, como son, hay popes que son encantadores, hay gente, los investigadores, y Dani yo creo que está de acuerdo conmigo, los investigadores más más más humildes y más, y más y más agradables que hemos conocido, solían ser los más prestigiosos también, y los más estúpidos y más y más difíciles era gente que precisamente no eran los popes, ¿sabes? o sea, que yo creo que ahí hay algo que está en relación. Francisco, el PowerPoint está subido, está subido en Slideshare, ¿vale? Luego subiremos el enlace, se lo pasaré a Dani para que lo pongamos en la página web. El lugar de la estancia suele ser propuesto por el doctorando, suele encargarse al director de buscarse un grupo. Eh, ¿Y la actividad que se lleva a cabo en el grupo extranjero debería ser necesaria para el desarrollo de la tesis? ¿O hacer un parón, familiarizarte con otra investigación? Vale, cambia mucho por grupo. En mi caso, eh, yo propuse la estancia, el sitio. En el, en, en el, cuando hice mi estancia predoctoral, pero también el, el sitio, por ejemplo, que yo propuse, eh, era el sitio donde Dani había hecho su estancia postdoctoral. O sea, que ya yo utilicé la red que existía para poder hacer esa estancia. Y en el caso de mi postdoctoral fue una propuesta de mi, de mi supervisor de Juan de la Cierva y, y, y él me propuso la persona. Yo propuse el tema, pero él me propuso la persona con la que tenía que ir y me insistió bastante, ¿vale? Eh, entonces esto cambia mucho y tú siempre puedes decir que no, al final esto es, una, es un acuerdo al que llegáis y tú como doctorando sabes que tienes que, que bueno para ti hacer una estancia y, y tú tienes una idea, entonces la discutes con tu director y tu director o directora en teoría saben cosas que tú no sabes y te pueden guiar y entonces lo mismo te dicen, pues este sitio que propones está bien, pero planteate este otro y tal y, y al final que sea un acuerdo. Yo lo que recomendaría ante todo es que sea un acuerdo entre las dos partes, ¿vale? respecto a lo que vaya a proponer yo propondría algo que tenga que ver con el desarrollo de tu tesis si voy a hacer la tesis por artículos estaría muy bien que uno de esos artículos fuera de resultado de tu tesis sin tu director o directora eh, y con tu con tu anfitrión porque ya demuestra esta independencia de cara a ayudas postdoctorales pero si es sobre un tema que, que o sea, yo propon, yo iría con una propuesta dentro de tu tesis que luego cambian los planes y surge otra otra idea que tiene que ver con otra que no tiene nada que ver con tu tesis pues para adelante, yo diría que para adelante. Eh, siempre viene bien tener un plan B y siempre, tiene, viene, siempre viene bien ir abriendo otras líneas. Pero de antemano yo iría eh, con la idea de, de trabajar en la tesis, ¿vale? Soy FPI, la estancia internacional puede ser de, ser, puede ser de seis meses. Claro, en la estancia internacional existen mínimos, no existen máximos, ¿vale? O sea que no, no hay problema. Eh, ¿Qué pasa si durante la estancia se van torciendo todos los planes por problemas que van surgiendo y no consigue resultados? Pues depende de, de por qué se tuercen los planes. Si se tuercen los planes porque la investigación no sale para adelante, pues ya está. No sale para adelante. Lo ideal es que sigáis, es que, bueno, no habéis conseguido publicar juntos, pero por lo menos ha establecido contactos, ha establecido una línea de colaboración, intentar acabar de la mejor manera posible con vuestros anfitriones e intentar colaborando. Ahora bien, si el problema es porque has tenido, tenido problemas con tus anfitriones, eh, yo diría que si los vais viendo venir, cuanto antes los veáis, mejor. Si podéis trabajar con compañeros suyos, que con los que os llevéis mejor, si se puede enmendar de alguna manera durante la estancia eh, para que no sea un fracaso total. Sobre todo, ya os digo, si son problemas eh, de carácter social con la persona con la que estáis habéis ido a trabajar, yo intentaría enmendarlo a hablar con vuestros directores de tesis, sobre todo, para que os ayuden. Eh, y sobre todo, si ya veis a otra persona que os podría ayudar de ese sitio, pues mejor eh, eh, de mis compañeros, de mis colaboradores habituales, tengo uno. Eh, que él, él, se queja, él tiene un, otro compañero que es bastante conflictivo en su centro, entonces vienen muchos visitantes para trabajar con este compañero, pero al final acaban trabajando con él, <risa> ¿vale? Eh, y es lo que hace es intentar ayudar a los que gente que ve un poco más perdida. Entonces, en ese caso, pues, digamos, se, se reconduce la situación, pero intentar reconducirla lo antes posible. Eh... Un tema importante, el idioma. El idioma, el inglés. Lo siento, aquí aquí no hay otra. Tenéis que hablar inglés, si, sobre todo si os vais a ir a un, pa a un país que no sea hispanohablante, es esencial eh, hablar y escribir. Entonces, en mi caso yo soy yo soy bilingüe, ¿vale? Entonces, eh, me, no, me, no puedo hablar tan bien de... <risa> no, puedo, no tengo tanto que decir en cuanto a cuestiones del inglés y tal como podría decir otra persona. Eh, a ver, que estáis haciendo muchas preguntas y A ver si me encuentro. El idioma, sí, aquí luego eh, dice, ¿qué, ¿qué nivel recomienda. Bueno, cuanto, la gente, os diré también que la, que la gente es comprensiva. Que no tengáis un buen inglés, no pasa nada. Lo importante es que podáis comunicaros. Entonces, que podáis hablar mal, mientras podáis hablar, da igual. Eh, yo cuando hice mi estancia predoctoral coincidí con este catedrático que os mencionaba antes de económica. Él era un catedrático español que se fue de estancia también. Al mismo sitio que yo y coincidimos durante los tres meses que estuvimos los dos de estancia allí en, en Holanda. Y él tenía un inglés de Chichinabo pero se hacía entender. Y el tipo lo que tenía también era, era súper extrovertido, por lo cual no tenía ningún problema para comunicarse con nadie y todo el mundo lo respetaba. Entonces, y, pues si no podía escribir bien lo, los papers en inglés, lo escribía más o menos bien, lo mandaba a un, a un traductor que se los tradujera y tal. Él se hacía entender, no había problema. Entonces lo importante es que sepa hacer entender. La gente entiende que no soy hispano, eh, que no soy... Que el inglés no es, vuestra, no, es, no es vuestro lenguaje materno y, no, y no, no tiene ningún problema. Tal vez los más intolerantes en ese sentido sean los propios ingleses y americanos y estadounidenses que, que los otros. Pero normalmente la gente entiende que sois de otro país y que vaya a tener vuestro acento y vuestros problemas. ¿vale? O sea, que no, no os preocupéis. Lo que sí es que no vayáis con miedo de hablar. Allí tenéis que ir a hablar. Lucía dice, es muy importante tener la mención internacional. La mención no es importante. Lo importante es que las estancias luego se valoran para tener una Juan de la Cierva. Eh, y para cualquier tipo de contrato postdoctoral. Entonces, no se mira que da tanto si tu tesis ha tenido la mención o no, sino si has hecho una estancia o no. Eh, entonces, yo diría que, que también depende mucho de tu ámbito, de, de tu disciplina, pero, pero yo diría que es casi requisito que hagáis vuestra estancia. Y ya que la hacéis, pues aprovecháis y conseguís la mención, que tampoco es mucho más que hacer una estancia y escribir algunas partes en inglés de la tesis. Eh, dice Ligia Isabel, dice, y la actitud y comprensión por parte de investigadores que se encuentran en la universidad a la que se accede ante las dificultades de alimentaciones. Eh, espérate, creo que... Bueno, sí, efectivamente, eso es lo que te comentaba con el idioma. De todas formas, ahí no podemos entrar, ¿sabes?, en, los carácter, en el carácter de los demás. Mario, ¿se debe de contactar con el sitio donde se hace si quiere hacer la estancia? existe algún criterio el criterio tiene que ser vuestro criterio propio o como te decía comentándolo con vuestros directores sea ambicioso en el sentido de intentar ir a trabajar con las personas que más admiráis que leéis que admiráis eh, lo habléis con vuestros directores mira esta persona me parece que es la leche me encantaría porque además es que hace justo lo que yo estoy haciendo sería fabuloso trabajar con ellos y el vuestro director dirá mira pues esa persona es un más desagradable no te lo recomendaría o te diría pues venga pues vamos a intentarlo o mira no tengo ningún contacto con ellos pero lánzate, ¿vale? Eso solo aquí no hay ninguna norma escrita, eh, sino que hay que un poco lanzarse. María Isabel, ¿recomendaría alargar la estancia más de tres meses? Depende, depende de, de, la, de las oportunidades y de y del trabajo que estoy haciendo. Yo ya te digo, hice, es verdad que he hecho dos estancias, pero luego he ido de manera, cuando estaba trabajando en Valencia, iba prácticamente una vez al año a, a, a Leiden con distintas excusas, con una Erasmus para una semana, con... Financiación mía, de algún contrato lo que fuera de consultoría, eh, buscaba la excusa para seguir manteniendo eso y mantenía, y si mantengo mucho Sky, obviamente, con con las con, con toda esta gente, pero depende un poco de cómo vaya la cosa, ¿sabes? También depende de si necesitáis utilizar aparataje de allí. Tengo una pregunta específica sobre la documentación, sobre el portal. Eh, antes de ir de distancia, eso ya no lo sabría decir. ¿eh? Este tipo de cuestiones administrativas sí que tendréis que preguntar en, la, en el directorado. Este Muchas veces necesitas una carta de invitación, claro. Por eso tenés que hacer este contacto inicial. Por eso incidió tanto en los preparativos. Lo que tenés que hacer primero es ese contacto inicial. Eh, tú haces una, tú pides la carta de invitación y, y dices claramente para qué la solicita y que no, y que no necesariamente lo vas a obtener. La gente, todos vivimos en el mismo sistema. Entonces, todos van a entender perfectamente que hayáis solicitado una estancia y luego no, haya, no hayan dado la financiación. ¿vale? Eso no, no es ningún problema los seis meses de estancia tienen que ser consecutivos lo mismo de antes depende eh, no tienen por qué ser consecutivos pero, pero es el, el deseable si queréis vamos a ir cortando voy a hacer, voy a acabar el listado que tenemos pero vamos a ir cortando hasta las 11 porque ya nos estamos pasando un poquito pero voy a intentar acabar todas las preguntas antes vale si el grupo de investigación de referencia en tu temática española aconsejaría hacer dos estancias una de fuera y otra con este grupo sí <risa> efectivamente Utilizaría también el grupo español con el que voy a trabajar para que me digan con quién puedo irme fuera también. Y eh, ya os digo, hay, hay estancias, por ejemplo, que, que, que cambian mucho por ámbito. Por ejemplo, conozco a una chica de humanidades que se fue a hacer su estancia de investigación básicamente porque quería acceder a un archivo específico. Entonces, realmente no le interesaba una persona u otra y publicó su artículo sin coautores. Pero iba allí porque quería acceder a una documentación de la, a la que no era posible acceder. Entonces, todo esto cambia mucho por ámbito. ¿Cómo haces después para que no se enfríe el trato con los contactos conseguidos? Teniendo planes de trabajo, colaborando. Yo siempre tengo temas abiertos con ellos, por lo cual siempre tengo algo de lo que hablar. Siempre hay una propuesta de un Congreso, siempre estamos metidos en algún fregado. Esa, es esa es la forma. No es simplemente ir escribiéndoles de vez en cuando ni tal, Está estar trabajando con ellos de manera constante. ¿Qué son los popes? Pregunta Luisa María. Los popes son los grandes, digamos, de tu área, ¿vale? Y los papers son las publicaciones. Eh, es difícil contactar con una persona o grupo si no tienes contactos previos eso depende mucho del talante de la gente hay gente que ignora los correos y gente que responde a todos, ¿vale? pero hay gente muy agradable y no el estatus no garantiza que esa persona vaya a ignorarte o no hay mucha, mucha diversidad ¿puedo hacer una estancia una estancia internacional? no lo puedes hacer en tu país de origen eso no es una estancia internacional eh, a no ser, ah, bueno, supongo que Mario en tu caso lo que te refieres es que está en Granada y, y pero viene de un país de un país latinoamericano o extranjero no eh, en ese caso <ríe> es un poco trampa digamos pero sí efectivamente eso sería una estancia internacional pero ya os digo si vas allí simplemente para cumplir con el trámite pues sería una, una pena eh, la idea es que intentes abrirte camino y abrir puertas no, no ir a sitios que ya tienes seguros, vale para la acreditación de oyente de post 2 no, eh, doctor no es necesario un post 2 vale si yo hago el doctorado en el extranjero y hago una estancia en España, ¿eso cuenta? Otra vez os digo, eso son cuestiones, si queréis cumplir, cumplir con el trámite, eh, perfecto. Pero, pero yo recomendaría eh, ser un poco más ambiciosos, ¿vale? Exigen, existen estancias que no sean predoctorales, sino po que postmaster. <ríe> es que son, son estancias de investigación, Alicia, lo que, Alice, lo que sí existen son prácticas que puede hacer eh, y pues también, eh, hay muchos puestos de trabajo que, que ofertan en otros países con The Research Assistant, que son para gente que tiene máster y quiere em empezar en investigación, ¿vale? Y bueno, ya todos son gracias, gracias. Ok, pues ya está, pues cortamos aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos. Y os digo como la otra vez, si tenéis alguna cuestión en el Telegram podéis luego seguir preguntando y, y podéis escribirme también si, si queréis cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias, Nicolás. Pues listo. Oye, un abrazo. Venga, un abrazo. Tim. Hasta luego. Oye, hasta, nos luego vemos. hasta ahora, hasta ahora.